Buenas. Nos los días? En las vías, en, las vías. Buenas. en directo desde Murcia, las uvas en las vías. Estamos preparados para tomarnos las uvas en las vías, pero en las vías, literalmente, aquí podemos comprobar cómo la gente se está subiendo a las vías. Fijaos cómo, insisto, literalmente, las uvas en las vías. 111 días de protesta. Hoy, al parecer, la gente ya no es salvaje, ya no son vándalos, ya no son violentos. Hoy no es necesaria la presencia de la policía. Se ve que los vándalos eh, tienen su ADN que el 31 de diciembre no cometan vandalidades. Eh, al parecer, al parecer hoy la policía sobra tantísimas veces y hoy es un gran ejemplo. ¿Lleva a Mi hermano. Ah, vale, vale. Mi hermano la lleva, ¿sí? Vamos a acercarnos, está ahí Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma. Buenas. Aquí tenemos a Virginia. Vamos, la Guindilla está por ahí, Guindilla. Guindilla no. no está hoy. Se no, ha un año no está Guindilla. Bendito porque ha sido ¿Eh? el año que ha despertado la conciencia ciudadana de Murcia. Y en eso hemos dado una lección a España. De manera que estamos, estamos ya, los cuartos han, han terminado. De... Vamos a dar el cuarto último, Carlos, adelante. Vamos a tomar las uvas en las vías. En Murcia, vamos a despedir el 2017. Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma, Juanvi, director Viaquingo... Vete las vías. Feliz, el este. ¡Feliz Año Nuevo a todos y seguro que va a ser el año definitivo para nuestros barrios! De manera que tomemos fuerza y empecémoslo con ánimo porque va a ser el año definitivo. Les guste o no a quienes nos gobiernan. ¡Feliz Año, Sergio! ...a ti aún te quedan unas horas... ...para llegar al 2018... ...en Costa Rica... ...aquí estoy... ...feliz año... ...momento de abrazos y de besos... ...en esta revuelta de la vuelta... ...hoy las uvas... ...en las vías... ...las uvas en las vías... ...con esta gran familia que... ...día tras día... ...se ha ido aquí construyendo...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 ...días seguidos de protestas... ...1-1-1... Uno, uno, uno. ...111 días seguidos... ...de protestas... ...en Murcia... ...Sergio celebra dos veces... ...Sergio como murciano de adopción... ...celebrándolo aquí... ...y luego en su tierra natal... ...Costa Rica... ...y aquí celebrando... Que no queremos muro en las vías fuegos artificiales y eso está repleto de gente repleto de gente abrazándose, besándose feliz año Soterramiento. Soterramiento, la la la. Feliz, 2018, Loli, Carmen, Eva, Marisol, te envío por ahí, a la plataforma. Soterramiento la la Soterramiento. año no nuevo. Un canicho nuevo. Un canicho que no canicho nuevo. Un canicho nuevo. Que no esta revuelta de la vuelta, esto siento que era el mejor. Feliz año. Feliz año, hombre. Feliz año. A toda la gente que veis, la revuelta de la vuelta. En repetición, estamos en el día 111, centésimo, undécimo día seguido de protestas, celebrando a las vías que no queremos muros. ¡Feliz año! No queremos muro, no queremos muro, decimos todos los días. Y aquí compartiéndolo con todos los vecinos, las vecinas. ¡Feliz año, la Dani! Ahora quien esté discutiendo en su casa, peleándose, aquí estamos unidos y celebrando otro día más que el muro que parte la ciudad por ahora está uniendo a la gente la solidaridad no tiene fin y esta revuelta de la vuelta continuará lo que haga falta. no es de gracias aquí brindando con el copillón listo, estamos Buenos días, ¿eh? Hoy la policía no ha venido, al parecer no se vieja la gente no es mala, se ve que la gente aquí en Mala menos noche vieja y menos Nochebuena, se ve que, no sé, hay algo en el, en el ADN, en sí, feliz año, feliz, igualmente, hay que ver, el misterio del ADN, ¿no? Se ve que la gente aquí es Mala... Menos los días festivos, qué cosa, qué cosa. La policía hoy nada, no está aquí. No aparece, no aparece. Ha estado aquí, ya he visto que estaba Pero no en las vías, no, aquí partiendo. Aquí estamos, estamos en los rieles, las uvas en los rieles. Ahí Evo la gente celebrando la llegada del año nuevo. Soterramiento, sí. Soterramiento. Años sin muros, es lo que deseamos aquí, ¿no? Claro, claro. Años, sin años, años, sin muro. años sin muros, años sin muros. Sin muros. Y el 3 de oh, oh, oh. Una ciudad para personas. Feliz años sin muros a toda la gente. También a la gente de Granada, aunque allí todavía lo tiene. Allí no tienen puestos, lleva. Más de mil días por el muro y eso en Murcia no queremos que pase. Y aquí estamos, en las vías, celebrándolo.